Hey, what's up, amigo? This is Joe Perez, host of Vamos en Mambo. Whether your project is outside the lawn, inside your home, or you're going on vacation, I am going to help you tackle those projects and also give you tips while you're on vacation. Today, we are going to be installing a security camera system. I'm going to take it by steps. So, the only thing we're going to be doing today is we're going to do a home run. So, for those of you that do not know what a home run is, it's basically it's just a single wire that I am going to be taking from my telecommunication closet, which is in one corner of the house in my theater room. And I'm going to take that cable all the way to the attic, drop it down somewhere in the garage. And therefore, well, I'm going to connect that wire, which is called the run, Once again, I'm going to take it, connect it to my switch that I have in the theater room, and connect it to the opposite side, the PoE switch, that will provide the voltage and the internet necessary to power up these cameras. Hope you like the video. Hope you learned something. As I always say, vamos al mambo ding ding ding ding, ding. <laughs> yeah what did i say yeah i don't know <laughs> there we go all right when you get into the attic okay you're going to be looking at your framework See how this goes like this on an A. So that tells me that here, along right there, there should be a two by four. Okay, so I'm gonna move this around a little bit. Okay, there it is. You just want to open that a little bit. Don't want to disturb too much of the insulation because you're gonna need that later on. Okay. Remember, insulation keeps your house cool in the summer, and it also keeps nice and heat in the winter. So you need the insulation, do not disturb too much. Once again, here's my frame. I'm assuming that right here, there should be another two by four. So I'm gonna shake it, there it is. Okay, now I can step on it, and I'm gonna continue on, okay? there's the other one they are evenly space for the most part now another way that you can also walk in your attic is if you can see that in the middle you can also walk in there there's my other space I'm gonna shake it just a little bit there we go okay and So You can see there it is, all right. And there's this my cap 5 wire, okay. This is one of the wires that I run now. Here, my next one, and as you can see, I'll see if you can, the light here allows me to shine a little bit. There we go. As you can see, I've already done the walk. And I've been all the way to the other end, and that's my CA5E cable, okay? Now, once you're finished, okay, just to uh, clear up a little bit the insulation, if you like. Don't leave it like that. Cover it up. As much as you can. That way, that will maintain your house cool okay so just be very careful just be very careful now this is a high ceiling guys that means that i can walk there's going to be areas like over there if you have a low ceiling you won't be able to stand up like i'm doing right now one of the things that i want to point out hopefully you can see let me see if i can put this light down One of the things that uh, you're going to be be careful with, all right, is these. These are nails, roof nails. If you're a tall person or you're working in an attic that is very low, be careful with these, okay? Those hurt. You can get hurt. Be careful when you're walking. Don't bang yourself on the two-by-fours. I'm gonna show you without the light it is pretty dark in here Here you see me walking by stepping in the middle of the frame. When you're going to go into the attic, make sure somebody knows that you're up there. Somebody watching you, okay? It does get very, very hot. You can actually pass out. I've seen it before. So, safety first, guys. So, I just finished running the home run. Okay. That is the Cat5e cable that I went ahead and ran from the theater room all the way to the garage above the attic, as you saw in the other clip. Next step is to terminate. That blue wire, that's the Cat5e cable that uh, I terminated, and it's right there uh, on the number 23rd uh, port. I have a 24 port switch, okay? Now, I'm going to terminate the other side but before i terminate the other side i'm going to want to unplug that uh, from here because otherwise i can create a short on the other end when i cut the cable and i'm trimming it and then i could damage the port now amigos i want to take this opportunity to remind you don't forget to subscribe hit that like button and hit also that bell so you'll be notified in future videos Okay guys, so the first thing we want to do is to wring slightly the plastic sleeve. Make sure that you do not nick or cut any wires. For those of you that haven't done this before, do not use your snips. Uh, there's tools actually made for this purpose, to avoid cutting the cables. Here you see me separating the wires. I'm going to do RJ45B configuration. So the two cables in the middle that I'm going to start with is the blue and white blue. Now I am going to split the white and green pair. Now notice that the white and green is going to go right next to the solid blue and the solid green right next to the white blue. At this point, it is very important that you pinch those wires and do not let go until you actually terminate. Try to go ahead and pull and twist on those wires so you get them nice and straight. Next, split the white and brown wire. Position the white and brown right next to the solid green and also the solid brown right next to the white and brown wire. Now, you're going to repeat this with the white and orange pair as well. When you finish this, you're going to have alternate colors. Two solids cannot be together and two white and orange, white and green, white and brown cannot be together. Now do remember, I told you, do not let go of those wires. You need to keep them pinched. You see me wiggling and getting these wires really, really straight. Now you're going to trim the wires and you're also going to inspect your color code against your chart. Make sure that when you are going to insert your connector, the release tab needs to face down. Do not release those wires until the very last moment. That way, they will go in totally straight and you will not mix that color code. Wiggle it and make sure that every single wire, all four pairs, are all the way to the end of the connector before you crimp this connector. Insert your cable all the way in into the crimper make sure that you push that sleeve inside to get a nice tight fit once you get your connector out inspect your color code and you're done thank you for watching hope you liked the video in the next video we're going to continue by installing the cameras Hey, what's up amigos, Yo Pérez aquí, Anfitrión de Vamos al Mambo. Ya sea tu proyecto de la parte de afuera, dentro de tu casa o te vas de vacaciones, yo te voy a enseñar cómo hacer esos proyectos y también te voy a dar consejos mientras te vas de vacaciones. En el día de hoy voy a estar instalando un cable de internet, en inglés se llama Cat5e. El propósito de este cable es que lo voy a correr desde mi teatro, que es donde tengo toda la cablería de comunicación de esta casa. Y entonces voy a correr ese cable desde ahí hasta el ático. En el ático lo voy a bajar dentro del garaje, en algún lugar. Entonces ahí voy a poner lo que se llama un POE switch. Okay? Power over Internet. O sea, este switch le va a dar internet. Y le va a dar voltaje a las cámaras que he escogido para instalar. Se llama POE System. ¿okay? En otras palabras, es Power Over Internet. O sea, le da voltaje sobre el internet porque estamos usando un cable que se usa para pa internet, que es el CAF5E. Como siempre decimos, ¡vamos al mambo! ¡Ting, ting tí, ting, ting! ¡Ja, <tose> Cuando pues ustedes se metan en el ático, miren las vigas de 2x4 a ver en qué manera o en qué forma o en qué dirección están corriendo. Noten esta vía como baja. Eso me quiere decir a mí que en esta parte, en el piso, debe haber un 2x4 cruzando. Voy a proceder a mover un poco la insolación, solamente un poco nada más, para no alterar tanto. Y ahí se ve el 2x4. Una vez que descubra el 2x4, entonces proceda a dar el primer paso. No remueva tanto la insolación porque eso lo va a necesitar después. acuérdese que la insolación es lo que permite que en el verano su casa esté fresca o fría y en el invierno esté caliente. Una vez más, estamos mirando a las vías. Eso quiere decir que ahí en esa misma línea tiene que estar el 2x4. Allá está. Ahora puedo pisar y puedo seguir procediendo. Ahí está el próximo. Por lo general siempre están a la misma medida entre uno y el otro. Otra manera que usted puede caminar dentro del ático es, si se fijan, puede caminar entre medio de estas vigas. Con mucho cuidado, prosigo buscando el próximo 2x4. Como ustedes ven, es fácil siempre y cuando usted pise solamente en los 2x4. Aquí está el cable que ya corrí, el cable categoría 5E que me va a proveer internet. Desde un lado de la casa hasta el otro. Como ustedes pueden notar, ya yo corrí el cable. Miren la insolación como está un poco esparcida. Este, Voy a alumbrar un poquito mejor aquí. Ya yo llevé el cable hasta el ático que está al fondo a la derecha. Una vez que usted termine, si usted desea, puede retroceder y entonces... Cubra con la insolación los 2x4. Esto va a ayudar nuevamente al consumo de energía, para manteniendo la casa fresca y también la casa caliente en tiempo de invierno. Depende del tamaño del ático, es posible que usted pueda negar tan fácilmente como yo lo estoy haciendo así. Solo tenga mucho cuidado, ¿ok? Este ático es bastante alto y yo puedo caminar erecto, excepto en esas áreas si voy a correr el cable. Entonces así yo tengo un poquito de problema porque tengo que, tengo que bajarme. Ahora, quiero mostrarle algo bien importante. es a poner la lámpara en el piso. Una de las cosas que tenemos que tener mucho, mucho cuidado son estos clavos que están viniendo por el techo. Si usted los nota, mire que hay muchos clavos y esto es bien peligroso. Tenga mucho cuidado. Si es usted una persona alta, va a tener problemas. Cuídese bien la cabeza, que se pueda golpear. Tenga mucho cuidado también cuando camine, que no se vaya a dar un cantazo con los 2x4. En este momento la insolación me está afectando, se me voy a poner la máscara. Voy a retroceder un poco para que ustedes vean cómo se va oscureciendo el ático y se hace un poco dificultoso eh, caminar. También voy a enseñarles cómo se camina entre medio de las vías como les mencioné anteriormente. Aquí me ven caminando entre medio de las vigas, poniendo mi pie en el mismo medio de ella y aguantándome de los dos por cuatro. Amigos, cuando usted vaya a entrar a un ático, asegúrese que alguien sepa que usted va a estar dentro del ático. No vaya a ser que se vaya a desmayar y algo le pasa por la calor. Ok, amigos, acabo de correr el cable categoría 5E desde el teatro de mi casa hasta el garaje. Voy a poner un conector en el área del teatro, pero no lo voy a grabar porque es un poquito incómodo y también está oscuro. Lo voy a hacer en, en el garaje porque hay mucha luz y es un poquito más cómodo. Y ahí pues... Ya ustedes verán cómo es que se hace el conector o la terminación de la, del cable categoría 5E. Ahí están viendo el cable azul que fue el cable que acabamos de correr. Ya le puse un conector y lo tengo conectado en el terminal número 23. Este switch tiene 24 terminales. El número 1 lo estoy utilizando para proveer internet que sale de la caja del de cable o el modem. Antes de ir a terminar el otro lado del cable, me quiero asegurar que desconecto este lado. Amigos quiero recordarles en este momento que no se olviden de suscribirse, de darle al like y también a darle la campana para que puedan ser notificados cuando pongan los próximos videos. Lo primero que queremos hacer es quitarle el plástico al cable. Deberán asegurarse que solamente corten el plástico alrededor y no los cables como tal. Para los que nunca han hecho este tipo de trabajo, venden unas herramientitas plásticas que sirven para poder cortar ese plástico sin dañar el cable. Aquí me están viendo separando los cables de acuerdo a la configuración B. Empezamos con el azul sólido y el blanco azul. Luego vamos a separar el blanco verde y el verde sólido. Fíjese que el blanco verde va a ir pegado al azul sólido. Y el verde sólido lo vamos a pegar juntamente al lado del de blanco azul. A partir de este momento, con mi dedo de la mano izquierda, voy a pinchar los cables y no los voy a soltar hasta que le ponga el terminal. Separamos el blanco marrón y el marrón. Por último, separamos el blanco anaranjado y el anaranjado sólido. Si se fija en la configuración de los colores, son colores alternos. Lo que quiero decirles es que en este momento usted no va a tener ningún cable sólido junto ni tampoco ninguno de los blancos juntos. Recuerde lo que le dije anteriormente, no suelte los cables porque se le van a mezclar los colores. Ahora reducimos los cables e inspeccionamos los colores que todavía estén en orden. Fíjense la posición del conector. Es bien importante que no lo pongan al revés. La parte sólida va hacia arriba y la parte que se aprieta es la que va para abajo. ¿Notaron que solté el cable después que estaba totalmente adentro? Asegúrese que todos los cables estén completamente insertados. Inserte el cable y el terminal completamente adentro de la crimpiadora y apriete. Una vez que remueva su cable, lo inspeccione una vez más y ya está listo. Gracias por ver el video. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo. En el próximo video les voy a enseñar cómo instalar las cámaras.